Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Cookies Camarena, presidenta de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, lamentó que los 52 millones de pesos contemplados para el sector pecuario como parte del presupuesto para la Secretaría de Agricultura en 2023 son insuficientes para enfrentar los desafíos actuales, como la inflación y el encarecimiento de los granos.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 La Secretaría de Agricultura publicó la norma oficial mexicana NOM 060, la cual tiene como propósito regular la producción de alimento balanceado a partir de los despojos del sector pecuario, esto para evitar que sean un canal para la propagación de enfermedades. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.